Vamos a seguir con este pequeño recorrido elemental sobre ética clásica que, que la universidad me ha pedido. Y el autor que tenemos que reseñar brevemente hoy es eh, San Agustín, siglo IV después de Cristo. Una pequeña advertencia para que se queden tranquilos. Hoy vamos a tocar un autor que toca temas religiosos, pero nadie se preocupe, no estamos haciendo catequesis secreta para nadie. Eh, obviamente se van a dar cuenta que yo coincido con algunas cosas que dice San Agustín, pero recuerden lo que les dije el primer día. Cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Y si quieren estar en desacuerdo con San Agustín, él no se va a hacer ningún problema. Ni yo tampoco. Bien, Hecha esta advertencia, eh, seguimos. No podemos pasar de golpe del siglo IV antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. <risa> Algunas cosas sucedieron en el medio. Una de las cosas más importantes que sucedieron en el medio es una de las experiencias culturales más interesantes de toda la historia de Occidente, que es el diálogo del judeocristianismo con la filosofía griega. Los primeros padres de la Iglesia, de los cuales San Agustín es el último y el más importante, por primeros padres de la Iglesia se entienden obispos del siglo I al siglo IV después de Cristo que tomaron en sus hombros la difícil tarea de una apologética de la fe. ¿Qué quiere decir esto? defendían a, a, a la nueva fe cristiana contra dos acusaciones. Una acusación es que los nuevos cristianos eran subversivos con respecto al Imperio Romano. Y aunque los cristianos dijeran que no, no, queremos ser buenos ciudadanos, nosotros no queremos ningún problema, solamente no vamos a dar culto al Emperador. Bueno. Ese solamente era el 99% de la cuestión. En ese sentido, sí, subvirtieron al imperio que estaba basado, en, como grandes civilizaciones antiguas, en la identificación entre el emperador y Dios. Bien, la segunda acusación era que ellos eran irracionales, ¿eh? que la nueva fe era irracional. Y comenzaron a defenderse, comenzaron a decir, no, no somos irracionales, hay razón en lo que decimos. ¿No? Y comienza entonces toda una historia del pensamiento occidental que se llama los primeros padres apologetas de la fe, basados en una firme convicción de un diálogo entre razón y fe. La fe no es que sea solo la razón, pero no es contra la razón. ¿no? Eh, y comienza ese diálogo con la filosofía griega que no era en principio nada sencillo, porque creo que eh, eh, el martes un poco les dije, miren, eh, no estamos hablando de, este, de filósofos cristianos precisamente, su, su cosmovisión no era eh, cristiana, por, por obvios motivos. ¿no? Primero entonces recordemos algunas de las características generales, perdonen la, la generalidad de la filosofía griega, en general, con sus excepciones, para que veamos que no era tan sencillo el diálogo. Primero, no hay ninguna noción de creación, el tema de en el principio creó Dios el cielo y la tierra era la primera fase, frase del Génesis que era algo exclusivo del pueblo de Israel con lo cual los demás, las demás civilizaciones no querían saber nada, ni Israel tampoco estaba en el momento como para comenzar a predicarlo al exterior, ese tema de... Comunicación social, ese tema de comunicación hacia todos los pueblos fue eh, una preocupación eh, de eh, un judío muy especial llamado Jesucristo, pero no del de pueblo israelita. Eh, También recuerden que había una concepción totalmente, bueno, no, totalmente, más o menos negativa de lo material. Lo material, recuerden, sobre todo en Platón, era un mundo negativo en el sentido de que era una especie de castigo por los males, ¿no? con las notabilísimas excepciones, nada más ni nada menos, que de Aristóteles y de los atomistas griegos, que constituyeron dos escuelas de pensamiento importantísimas para el nacimiento de la ciencia en Occidente. Tampoco había una noción de Dios personal, eso que alguna vez habrán escuchado hablar, ese Dios que bajaba al atardecer a hablar con Adán y Eva, ese Dios que tenía una relación pasional con su pueblo de Israel, que se enojaba, que lo perdonaba. O sea, esa relación persona a persona, yo, tú, un Dios que te habla, que te ama, que se enoja, un Dios que es inteligencia y voluntad infinitas, esa noción no existía en absoluto en la antigua Grecia. Por supuesto, hubo dos grandes filósofos que se acercaron a algo más o menos y ya está, ¿eh? que fue Platón con su noción de bien y Aristóteles con su noción ya sea de primer motor o de acto puro, que son temas que no hemos tocado el martes pasado. El libre alberdío en la antigua Grecia es también relativamente dudoso, ¿no? sobre todo por influencia de la noción de cosmos en los estoicos, ¿no? como que estamos arrojados a un destino inevitable, y, y la sabiduría consistiría en aceptar ese destino, con la notable excepción, como si fuera poco, de Aristóteles. ¿okay? Y la inmortalidad del alma también resultaba algo muy discutido. Platón la aceptaba como un punto de partida de su filosofía, pero Aristóteles eh, la dejaba ahí en un interrogante casi negación. Frente a todo esto, el, el diálogo del judeocristianismo con la filosofía griega no era nada sencillo. ¿Por qué? Porque... En el judeocristianismo, por la revelación de Dios al pueblo de Israel, aparecen estas eh, cuatro comillas cositas. Primero, la creación, como en el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, la creación es algo relativamente inconcebible para la inteligencia humana, porque eh, eh, en el judeocristianismo, creación quiere decir dar el ser de la nada. Creación quiere decir este, hágase. ¿De dónde? De la nada. ¿Por qué? Bueno, no quiero jorobar mucho. Fíjense, los seres humanos cuando queremos hacer algo, estas sillas, ¿no? lo que fuere, transformamos naturaleza, somos más bien aristotélicos. Tomamos un poquito de esto, un poquito de aquello, revolvemos y ¿no? lo hacemos. Pero eso no es crear de la nada, es hacer de algo anterior. Otra de las ideas fundamentales de la antigüedad precristiana era el panteísmo. O sea, si había una noción vaga de lo divino, el mundo parecía ser como una prolongación de lo divino ¿no? y parecía bastante sensato. Eh, ¿de, dónde salen, ¿De dónde salen las cosas si hay algo divino? Y bueno, y de lo divino, ¿no? este, el, el, acuérdense de la noción de participación en... En Platón que parecía rozar esa idea, ¿no? las cosas mojadas participan del agua, el mundo participa de lo uno. ¿no? Parece ser una idea relativamente panteísta. Tanto la idea de la transformación como la idea del panteísmo chocan con la noción de creación, que al principio parece medio increíble y efectivamente... No es algo a lo cual la inteligencia humana pudo haber llegado naturalmente y, por lo tanto, defender la idea de creación como algo que no choca con la razón humana es y sigue siendo una de las tareas intelectuales más importantes de los teólogos cristianos. Pero, consiguientemente, se produce una transformación del de tema de lo material. Si el mundo material los elefantes, los tigres, la tierra, el agua, el arbolito, si todo ello y nuestro cuerpo está creado por Dios, entonces es bueno. Porque los cristianos comienzan a identificar la bondad como aquello que resulta de la creación. Porque lo bueno en los cristianos también está participando de lo bueno absoluto que es, es Dios. Bien, entonces todo lo material es bueno y esto ya tiene un pequeño choque, con la filosofía platónica, claro, usted me va a decir, pero como los cristianos nos dicen que las pasiones y el cuerpo son malos, no, en el cristianismo lo que estaba era el famoso dogma del pecado original, pero no una afirmación de lo material como lo malo. Tercer gran punto, la noción de persona se debe también al judío cristianismo. La noción de que hay alguien que tiene una inteligencia capaz de contemplar la verdad infinita y que tiene una voluntad con libre albedrío y que esa persona es esencialmente dialogante con otras personas, esa noción de persona eh, es más bien judio-cristiana. Aristóteles algo había perfilado de esto, pero la noción de persona como ser intelectual, libre y dialogante con otra persona, como hace Dios con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel con Dios, esa noción de persona es judío cristiana y por supuesto tiene profundas implicaciones, opino yo, no necesariamente los que siguen a San Agustín, esta noción de persona, opino yo, es fundamental luego para la emergencia de las libertades individuales en Occidente. ¿Está? Y para la noción de individuo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la salvación del alma es algo individual, no es colectivo. Es cada uno el que tiene esa responsabilidad. Esa noción de responsabilidad individual es totalmente concomitante con la noción de persona y por lo tanto no hay destino prefijado. Alguno dirá, bueno, pero si creen en Dios, ¿no es que está todo determinado por Dios? Pues en el cristianismo no, no. Alguien me va a decir, bueno, pero es contradictorio. Bueno, eso forma parte de la apologética, de la racionalidad del cristianismo. No hay destino prefijado. Hay libre albedrío y al mismo tiempo existencia de Dios. Dios lo sabe todo y al mismo tiempo hay libertad. Libertad no como libertad política, sino como libre albedrío. Soy responsable de mi destino. ¿Está? Que es uno de los temas más importantes, van a ver, en la filosofía de San Agustín. Ya veremos por qué. Bueno, por lo tanto... Todo esto implica una tarea de diálogo ¿no? entre, entre estas nociones y las anteriores. Eh, una de las, este, de las filosofías que resulta un poco más eh, afable para el pensamiento judio-cristiano para poder realizar este proceso de diálogo, de cristianización de las nociones de la filosofía griega anterior, es el neoplatonismo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Un poquito por lo que vimos el martes. El neoplatonismo no es definitivamente lo mismo que el cristianismo, pero parecía tener cosas parecidas. Había una especie de alma inmortal, había algo, uno de lo cual venimos y a lo cual volvemos, algo similar. ¿no? Y uno de los máximos representantes, precisamente de, del neoplatonismo, es en el siglo IV Cristo San Agustín, que San Agustín concluye un periodo. ¿no? Ustedes saben que del siglo V al siglo IX la historia de Occidente es Max Mad. ¿Ok? ¿Eso, ¿Está claro eso? <risa> Recién en el siglo IX, con el renacimiento carolingio, este, eh, renace algo que podríamos llamar la civilización occidental. Alguno dirá, ese periodo era anarcocapitalista. Bueno, no, no, no era punto. Bien, acá tenemos para comenzar eh, los aspectos esenciales de su pensamiento. Voy a tratar de ir despacio, me van comentando y preguntando todo lo que quiero. Primer punto de San Agustín, que entre paréntesis, eh, perdón, esto iba a cometer un error grave, que es no contarles quién era San Agustín porque antes de ser San Agustín no era San. Eh, antes de ser San Agustín, Agustín, que había nacido en la África Romana, conquistada por Roma, era un muchacho común y corriente, como podría ser cualquiera de ustedes, iba a decir nosotros, pero bueno, ustedes, ¿no? Al, el cual había sido educado mucho en la tradición de la gramática y la retórica latina manejaba el idioma latino como los dioses, ¿no? eh, le encantaba esa disciplina que se llamaba retórica, el hablar bien, la gramática latina le interesaba especialmente, ¿okay? y había escuchado que había un famoso predicador cristiano llamado eh, San Ambrosio, y le habían dicho que San Ambrosio eh, hablaba muy bien, que se expresaba muy bien en sus sermones. ¿no? Sus sermones eran como ejemplos de retórica. Entonces, por curiosidad profesional, San Agustín va a escucharlo a San Ambrosio, ¿no? diciendo, bueno, acá tengo un colega, como diría un randiano, ¿no? será cristiano, pero piensa. Entonces, San Agustín va a escucharlo a San Ambrosio y bueno, siempre hay unintended consequences, ¿eh? lo escucha San Ambrosio pero no solamente se convence de, este, del, este, de, de la magnífica retórica de San Ambrosio, sino que le comienza a llegar algo del cristianismo de San Ambrosio que comienza en el interior de este profesor de retórica llamado Agustín, comienza a dialogar con las filosofías neoplatónicas que el mismo Agustín también había estudiado porque él era un profundo estudioso de Platón y de otro autor eh, y de otro filósofo griego que no pudimos ver que se llamaba Plotino, siglo II después de Cristo. Entonces Agustín escucha a San Ambrosio, comienza un diálogo con la filosofía neoplatónica que él había estudiado y en ese diálogo interior, San Agustín, que siempre había buscado la verdad, siempre, siempre había buscado la verdad, San Agustín se convence de que la verdad que le estaba buscando estaba en el cristianismo y se convierte al cristianismo. Y no solamente eso, sino que se hace sacerdote, luego es nombrado obispo y comienza él a escribir en su magnífico latín, ¿no? este una serie de escritos apologéticos de la fe cristiana que ahora se han convertido en un clásico. ¿no? El latín para, para los que actualmente estudian latín, para los latinistas, el latín de San Agustín es uno de los mejores de la antigüedad. No sé si coincidirás, yo no soy quien para decirlo, porque este, si bien tuve que estudiar latín, no soy latinista, pero los latinistas dicen, este, esta manera de escribir es una de las mejores de la antigüedad, ¿no? Y más difíciles. Bien. Por lo tanto, tenemos acá una serie de escritos en, la, en el pensamiento de San Agustín y, um, y vamos a tratar de reseñar lo más general de, esta, de este pensamiento de San Agustín. Fíjense que estoy diciendo pensamiento porque la distinción entre filosofía y teología es posterior. En primer lugar el tema de la vida interior. San Agustín tiene una frase que dice, quiero saber de Dios y el alma, nada más, nada más. Esto es, San Agustín es alguien que buscando la verdad se da cuenta de que hay dos verdades fundamentales. Primero, una verdad del interior. Una verdad que dice: Yo soy una persona finita, limitada. La plena conciencia de la finitud. Esto, yo debería explicarlo un poco más. No es tan fácil esto. Ustedes van a decir: Bueno, tomar conciencia de que uno es un ser mortal no es tan fácil porque el ser humano tiene infinidad de procesos mentales con los cuales olvidarse de su propia finitud, con lo cual el ser humano está tra tratando de huir de su propia limitación todo el tiempo. Y esto en todas las épocas. La vida interior consiste fundamentalmente en advertir y en aceptar nuestra propia finitud. Eh, hay, un, hay una famosa película de los 80 que seguramente ustedes no vieron que se llama Cortocircuito, que parecía ser una película para niños pero no es así, que es el caso, de, ¿alguno la vio? Que es el caso de un robotito que se llama Johnny V que toma conciencia de sí mismo. ¿Eh? Bueno, ¿la viste? Bueno, muy bien, muy bien. En esa película, esto es un ejemplo para el tema de la finitud, en esa película... Johnny V es un robotito que está hecho por una agencia del gobierno para, como un arma letal, pero cuando Johnny V toma conciencia de sí mismo se convierte casi como en un niño recién nacido. En un niño recién nacido que juega. Uno de sus primeros lugares donde va es el jardín de una chica que se llama Stephanie y se pone a jugar en el jardín entre varias cosas con una mariposa, como si fuera un gatito. Como si fuera un gatito Jugando con una mariposa. En determinado momento, él pisa a la mariposa y la mariposa se muere. Y entonces le dice Stephanie, ¿no? Reassemble, Stephanie, reassemble. Claro, él pensaba robóticamente. Él suponía que las piecitas de la mariposita, que parecía ser otra robotita, se habían desensamblado. Él todavía no tenía conciencia de la vida y la muerte. Él sabía que existía, pero pensaba que el existir era nada más que un ensamblar. Y si algo se desensambla, lo ensamblamos de vuelta. Entonces empieza a decirle, reassemble, Stephanie, reassemble. Y Stephanie le dice, no, mirá, no puedo, se murió. Y una vez que se muere, pues se muere. Y entonces Johnny V toma conciencia de que, de que él se puede morir. Al tomar conciencia de que él se puede morir, toma conciencia de que existe. O sea, su propia existencia tiene una dimensión que antes no tenía. ¿Por qué? Porque además los de la agencia del gobierno lo estaban viniendo a buscar para desensamblarlo. Entonces él dice, me vienen a desensamblar, ah no, pero entonces me vienen a matar. Miren que muchos años después, el mismo argumento, Está en un famoso capítulo, que es muy estudiado en las universidades norteamericanas, en un famoso capítulo de los viajes de las estrellas, de eh, Next Generation, donde vienen a desensamblar al señor Data. ¿Eh? Y si nunca lo vieron, véanlo. ¿no? Se, el capítulo se llama La medida de un hombre. Búsquenlo en internet. Vienen a desensamblar al robot de, eh, del Enterprise, de, de The Next Generation. Y él, y él dice, no no me pueden hacer esto porque yo soy persona, dice el robot, yo soy persona, soy individuo, no me pueden desensamblar, no me pueden matar, no tienen derecho, tengo derecho a la vida. Es un capítulo magnífico para antropología filosófica, para la relación entre eh, eh, inteligencia e inteligencia artificial, bueno, simplemente fueron ejemplos con los cuales quise hacerles tomar conciencia de lo que significa la vida interior. Claro, San Agustín lo que dice es, una vez que tenemos conciencia de que nuestra vida es limitada, en vez de amargarnos, en vez de estristecernos o de llorar o etcétera, tomamos conciencia a su vez de que hay una persona ilimitada, infinita, inmortal, una eterna e inmutable, ahora sí, que me ha creado y que me está esperando y que es Dios. Y por lo tanto, la sabiduría para San Agustín consiste en ese saber del de alma limitada que está buscando llegar al Dios que la ha creado. Y por lo tanto, toda la, la, todo el aspecto más, más fundamental del pensamiento humano consiste en este saber sobre Dios y el alma. Por eso, San Agustín ha quedado como uno de los clásicos filósofos posteriormente considerado filósofo, de la vida interior. ¿M? Atención, este, esto, esto, esto de alguna manera traten de recordarlo y cualquier duda me preguntan. Tomar conciencia de la vida interior no es simplemente decir yo existo, punto, sino yo existo limitadamente, yo soy un ser finito, mortal. Asumir esa mortalidad. ¿tá? Bien. Segundo gran punto en la filosofía, en la teología platónica, ¿no? el tema de Dios. Bien, en primer lugar, acuérdense de la clase de, Dios. Si Parmenides, de la clase anterior, perdón. si Parménides había dicho que hay algo que es uno, eterno e inmutable, y en realidad no sabíamos lo que quiere decir Parménides, lo que quiso decir Parménides con ello, San Agustín ahora está seguro de lo que eso significa, el verdaderamente uno, monoteísmo, ¿no? eterno, ¿eh? fuera de todo tiempo y contingencia, inmutable, no en el sentido de que no nos ame o no dialogue con nosotros, sino en el sentido de que no puede dejar de ser lo que es nunca, si hay algo que es eso, es Dios, ¿no? pero ese Dios es creador. Ahora, ¿qué hace San Agustín? Hace algo que a Platón me parece no se le hubiera ocurrido, Une la noción de participación con la noción de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es la siguiente analogía. A ver, así como el agua es la causa de las cosas mojadas, ¿me están siguiendo? Y las cosas húmedas están húmedas porque están participando de la causa, o sea, el agua, de igual manera... Dios da el ser, creación, a las cosas que son, que reciben el ser, que participan del ser, pero no son el ser. Esto es muy importante porque la participación en, en San Agustín no es panteísmo. Los que participamos del ser, los que tomamos parte del ser, no somos el ser. De igual manera que un filósofo posterior, tomando la idea de San Agustín, va a decir un camino iluminado participa de la luz, pero no es la luz. Si ustedes van por una ruta manejando y se pone totalmente de noche, si no fuera por, por los faros, acá dicen faros, las luces del carro, ¿no? no verían nada porque el camino si es iluminado es por participación de algo que es la fuente de la luz. Entonces, esta idea de participación para la explicación de la creación es una de las máximas creaciones del intelecto humano para tratar de explicar la racionalidad de la creación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nadie nace sabiendo que Dios existe. Lo que hacemos es decir, tengo un ser limitado en mi interior, mi vida es finita, por lo tanto... Por lo tanto, estoy recibiendo un ser que yo no he originado. Estoy participando en una vida de la cual yo no soy la fuente. Entonces, me remito al origen de esa vida como la fuente, una, eterna e inmutable. ¿No? Entonces, este tema de, de la relación entre participación y creación es uno de los temas fundamentales de toda la patrística latina y griega. Es uno de los temas fundamentales de San Agustín y permanece, a pesar, voy a dar mi opinión, a pesar de que algunos manuales de la filosofía digan lo contrario, esta idea de Dios como participar, de creación como participación, permanece esencialmente en el pensamiento de santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere, claro, ¿qué quiere decir Dios en nosotros? No significa que seamos Dios, no es un pensamiento panteísta, significa decir... Desde el punto de vista solamente de la inteligencia humana significa decir, Dios está en nosotros, de igual manera que la causa está en el efecto, aunque la causa no se confunda con el efecto. ¿De qué manera está el sol en una plantita? El sol no es lo mismo que la plantita, el sol está allá, la plantita está acá, pero hay energía en la planta, está en la famosa fotosíntesis que habrán estudiado en el secundario. De esa manera el sol está en la plantita. Pero claro, no solo esto, San Agustín es teólogo, Dios está en nosotros como el Salvador, como el Redentor, habita en nosotros ¿eh? una vez que somos redimidos. Y esa habitación de Dios en nosotros es una de las nociones teológicas más importantes de todo el cristianismo, pero San Agustín la maneja muy especialmente, para él es fundamental, es es, si se quiere, el culmen de la vida interior, ese Dios en mí. ¿No? Ahora, ¿se acuerdan a su vez que en principio Platón y también Plotino, del cual no hablamos, perdón Plotino, me mandó un email ayer y me dijo, no hablaste de mí. Bueno, eh, hay alguna gente que es así, no pero Plotino ya. Recuerden que, que en Platón había como un mundo de las ideas, donde estaban las ideas, todas unas, eterno e inmutable, de todas las cosas que, eh, que en el planeta Tierra son contingentes, son mudables, son limitadas, son visibles, son sensibles. ¿no? Bien. Lo que hace toda la patística latina y griega, todo, todo, todo el cristianismo neoplatónico y especialmente San Agustín, es. Es decir, que esas ideas son, se identifican, falta lenguaje para esto, llegamos a los límites del lenguaje humano, esas ideas son y se identifican con Dios como creador. Por lo tanto, fíjense cómo San Agustín asume el tema de las ideas, el tema del mundo de las ideas, pero lo reconvierte en cristianismo. En realidad, cada vez que el cristianismo toma algo de la filosofía griega, hace como una especie de truco de magia. ¿no? Ábrete sésamo. ¿no? Entonces, el mundo de las ideas de Platón, que en principio no tiene nada que ver con el cristianismo, se convierte en las ideas o Dios en tanto creador. Fíjense que he tratado de decir, he, he tratado de no decir las ideas en Dios, porque en ese caso nos imaginamos a Dios como una piñata enorme, llena de pequeñas ideas en él y no, no es eso la analogía es que a alguno le gusta el arte a alguno pinta, dibuja, compone bueno, vamos a suponer ¿cómo es tu nombre? Francis supongamos que Francis fuera pintor entonces el lienzo está totalmente en blanco Viene Francis y va a pintar. ¿Me siguen en la analogía? ¿Qué tiene Francis en mente cuando va a pintar? ¿Qué tiene? La idea. la idea de lo que va a pintar. Por lo tanto, si el arte es creación, es imitación de la creación, entonces Francis crea su pintura según una idea que tiene. ¿Estamos vamos bien con la analogía? Bueno, salvando las distancias, Dios creador crea según una idea de lo que crea, un logos de lo que crea. ¿Está? No en el sentido que Dios sea un conjunto de ideas, pero al crear tiene un logos. Muy interesante esto también, porque esto no solamente significa decir que el mundo de las ideas es convertido en Dios en tanto creador, sino, atención con la palabra logos, que es palabra, racionalidad. Dios crea según un logos y por lo tanto el mundo es ordenado. Atención con esto, que es una de las ideas judio-cristianas más importantes. Dado que el mundo es creado, el mundo tiene orden. No un orden determinístico, tipo Newton, pero tiene un tipo de orden. ¿no? Miren que hay otras... Hay, otras, hay otros fil sistemas filosóficos, otros pensamientos, donde el mundo es esencialmente caos, desorden. ¿no? Y donde incluso el mundo humano es esencialmente caos. Ya vamos a llegar a eso, pero el mundo humano también tiene un logos, un orden que llamamos ley natural. El caos viene por otra cosa, que en el pensamiento judeocristiano cristiano se llama pecado. Bien, entonces fíjense qué importantes que son estas dos cuestiones y por qué la palabra en está entre paréntesis. ¿está? Porque no es que las ideas estén en Dios, sino que Dios crea según un logos, que se identifica con Dios mismo. Dado todo lo que acabamos de decir hasta ahora, se podría decir que en San Agustín también es muy profunda la relación entre razón y fe. La fe no es razón, la fe no es, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pero dado todo lo que estamos diciendo, la fe es razonable, o sea, no es algo irracional. Sí, ya sé que Ayn Rand piensa diferente, pero bueno, como ustedes pueden ver, San Agustín piensa otra cosa. ¿no? Y él escribe literalmente esto. Creo para entender, entiendo para creer. ¿Qué quiere decir? El diálogo entre razón y fe significa... Si, si creo en Dios creador, trato de entender más el mundo creado por él, a él mismo en cuanto causa, pero a la vez trato de entender, o sea, trato de preguntar, de aplicar mi intelecto a las cosas de Dios para entender mejor, o sea, para tener más fe en las cosas de Dios. Eh, porque la fe eh, supera a la razón, pero nunca puede ser irracional. El precio de la fe no puede ser que te corten por la mitad, que anulen tu intelecto. ¿OK? Entonces, esta relación, creo para entender, entiendo para creer, eh, es lo que hoy, desde el punto de vista de la filosofía contemporánea, llamaríamos. Un círculo hermenéutico entre razón y fe. Pero bueno, disculpen esa terminología técnica. Este es uno de los puntos más importantes de toda la patrística latina y griega, de San Agustín, pero también de toda la escolástica posterior. Y sobre todo, esto es muy, muy importante, en Santo Tomás. ¿Está? Bien. Con respecto a la a lo que podríamos llamar la antropología filosófica de San Agustín, que es un término retrospectivo, o sea, con respecto a su concepción de lo que es el ser humano, él basándose en Platón y en Plotino, él dice, el hombre es su alma. ¿No? ¿En qué sentido? En el sentido de que lo esencial de nosotros es esa vida interior que busca la verdad, que se puede comunicar con Dios. Pero, al mismo tiempo, como es cristiano, él no solamente cree que la materia es buena porque está creada por Dios, sino cree en, en lo que dice el, el, el credo, en la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, acá viene un punto en el cual el judío cristianismo no, no le queda otra que separarse de Platón. El cuerpo tiene una relación esencial con el alma. No está explicado esto en San Agustín como lo explicaría Aristóteles, el de, en ningún momento dice el alma es la forma sustancial del cuerpo, pero lo que dice es, hay una corporeidad que es esencial al alma humana, ¿por qué? Porque ese cuerpo al final de los tiempos va a ser, este, resucitado ¿no? va a ser recuperado ok bien ¿Está? entonces de alguna manera la antropología filosófica de San Agustín conforme a la tradición anterior eh, a pesar de su insistencia en lo esencial del alma humana sin embargo se tiene que distinguir de una tradición que en términos técnicos podríamos llamar dualista. Por un lado el alma, buena, por otro lado el cuerpo, malo, y vaya a saber cómo se combinan. No, no. en principio hay una corporeidad que nos es esencial. San Agustín no toma la teoría de Aristóteles para explicarlo, simplemente dice, creo en la resurrección de los cuerpos y por lo tanto, ahí sí hay, algo, hay un razonamiento, y por lo tanto la corporeidad le corresponde al alma esencialmente. Miren además qué interesante para algunas cosas, fíjense, acá no hay transmigración de las almas, y además, no sé si esto les interesa, a cada almita le corresponde su propio cuerpecito, no es que el alma se va a insertar en otro cuerpo, ¿okay? ¿Está? Este, hay una unidad alma-cuerpo, por eso, por eso el lenguaje cotidiano es, es sabio, ¿no? Este, este, cuando yo interactúo con el cuerpo de otra persona, estoy interactuando con esa persona. Yo no puedo, este, yo no puedo tocar a alguien y decir, fue mi mano. Te van a decir, y sí, ya lo sé. Ah, pero si ya lo sabes, quiere decir que sabes que la corporalidad te corresponde esencialmente. Este es uno de los temas más delicados de toda la historia del pensamiento cristiano. Todo lo que estamos diciendo lleva a la apología de la existencia de Dios creador. Sacan el término existencia, porque puede confundir, a la apología de Dios como creador. ¿No? Eh, hablar del tema de la existencia de Dios puede ser confuso. Es, es la razonabilidad de Dios como creador. Por un lado eso ya estuvo, Dios como participación. Pero por el otro lado, también podríamos decir, ¿cuál es la causa de Dios como Creador? La causa de Dios como Creador, San Agustín la encuentra nuevamente en la vida interior, porque en esta vida interior vamos descubriendo la verdad sobre el ser humano, vamos descubriendo la verdad. Pero esa verdad, ¿no? siempre como es una verdad humana, es una verdad finita, limitada, pero sin embargo, San Agustín va descubriendo que en la verdad hay una participación en la certeza, hay una participación en cierta estabilidad. O sea, él va descubriendo que cuando yo afirmo las verdades más profundas del ser humano, si yo digo todo ser humano tiene libertad, Interior. si yo afirmo que el ser humano es su alma en relación con su cuerpo, si yo afirmo que el ser humano está en diálogo con Dios, estoy afirmando verdades universales que, fíjense, están de alguna manera participando con lo uno eterno e inmutable, ese tipo de verdades. Hay otro tipo de verdades contingentes, verdad al fin, pero contingentes. ¿Eh? Gabriel está vestido con un saco azul. Bueno, y mañana se viene con un saco verde. Mi esposa no me dejaría, les cuento. ¿eh? Okay. Pero, ¿ven? Eso es contingente. ¿Eh? Saco azul, saco verde, amarillo, contingente. Pero yo soy alguien en relación con Dios. Bueno, es una verdad más, una eterna e inmutable. Y entonces San Agustín se hace la siguiente pregunta. Tengo en mí... Verdades que son eternas. ¿De dónde pueden haber salido? No de la finitud de lo humano, sino del autor de lo permanente, de lo certero, que es, la, que es Dios como creador. ¿Ah? Entonces, a partir de esta vida interior, a partir de estas verdades que van rozando lo uno eterno e inmutable, San Agustín se remonta a Dios como no solamente creador del mundo físico, sino como la causa de las verdades más importantes que hay en mí. Esto, yo no sé si les gusta la historia de la filosofía o si habrán visto algún otro intento de mal dicho demostración de la existencia de Dios, pero acá hay una búsqueda de la razonabilidad de Dios como creador a partir de la vida interior. ¿Ven? O sea, acá San Agustín no está diciendo... Existe un elefante que es finito, limitado, luego existe Dios. Está diciendo, Soy en mi vida interior es una vida interior eh, que me revela a un ser humano finito y eso se remonta a la causa de esa finitud que es Dios creador. A su vez, ¿cómo es la teoría del conocimiento en San Agustín? Van a ver que sigue el tema de la participación. San Agustín afirma que en Dios crear y conocer son lo mismo. Cuando Dios dice hágase, al mismo tiempo conoce. O sea, Dios es una luz que al iluminar crea y al mismo tiempo Dios está conociendo lo que crea. Nosotros podemos tener luces, nosotros podemos iluminar, pero iluminamos lo que nosotros no hemos creado. Si acá, si estuviéramos todos oscuras, yo puedo iluminar con una linterna pero yo no creo el auditorio. ¿está? En Dios, crear es iluminar, es dar el ser y es conocer. La analogía entre creación y luz es una analogía fecunda. Por lo tanto, el ser humano, cuando conoce la verdad... Razón a San Agustín, está también tomando parte en esta capacidad de iluminar. ¿Vieron que a veces cuando no entendemos nada? Miren, miren la sabiduría del lenguaje. ¿No les pasó que están estudiando para un parcial? No entienden nada. Viene el famoso cráneo que lo entiende todo. Me explica y ¡oh! se hizo la luz. Se hizo la luz. Ahora veo... Me, me, me iluminaste, lo pude ver. La sabiduría del lenguaje cotidiano lo que recoge es esta idea. El ser humano, al, cuando conoce, está iluminando. O sea, hay un intelecto humano que está participando en la luz divina. Conocer es iluminar. Ese, esa captación de las verdades más profundas es un acto de iluminación, de dar luz a lo verdadero, que significa participar en esa luz infinita. ¿está? Fíjense, acá no hay diálogo con Aristóteles, porque en Aristóteles el conocimiento implica que primero tenemos que tener el conocimiento sensible de la cosa para que luego sí el intelecto conozca. ¿no? El diálogo de esa teoría de, de conocimiento de Aristóteles con el judeocristianismo no la va a hacer San Agustín, la va a hacer posteriormente Santo Tomás tomando elementos de San Agustín. Bien, segunda cuestión, y acá viene finalmente el tema de la ética, acá, acá viene. No solamente San Agustín, sino todos los padres apologistas griegos y latinos se habían enfrentado con esta pregunta y San Agustín sistematiza esta respuesta. ¿Qué ocurre con el mal? Si Dios es creador, comillas, y si hay cosas malas, entonces Dios crea las cosas malas. Y si Dios crea las cosas malas, Dios es malo. Pero si Dios es malo, no es Dios. Entonces, el mal sería contradictorio con Dios creador. San Agustín, junto con todos los padres apologistas, lo que hacen es explicar que Dios es Dios creador. ¿Y qué pasa entonces con el mal? La respuesta que da San Agustín y que se prolonga a toda la cristiandad posterior es que el mal no es algo que es, sino una falta de algo que debería haber estado por naturaleza y no está. ¿Eh? Supongamos que a mí me faltaran dos centímetros de mi pierna ¿Es la derecha? o la... Derecha, sí. Supongamos que me faltaran dos centímetros de mi pierna derecha. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿ven? Ocurre esto. ¿Ven? Ahora, yo podría decir camino mal. ¿Ven? Es, es un mal que me falte, ¿no? estos dos centímetros, porque por naturaleza los debería tener. Ahora, como ustedes pueden ver, no es que el mal sea algo, sino que es, que el término mal designa a el no ser, a algo que no está, pero que por naturaleza debería estar, porque el no ser absoluto no es un mal. Si yo acá, lamentablemente para mí, si yo digo, acá no está el Capitán Kirk, no es ningún mal, porque el Capitán Kirk no es ninguna exigencia de la naturaleza. Si lo fuera, existiría. O sea, que el ser humano no tenga alas no es un mal. Ahora, si a mí me falta una parte del nervio óptico, ahí sí es un mal que lo llamo ceguera. Bien, por supuesto, acá viene la siguiente pregunta. Pero entonces el mal es la privación de un ser que debería estar por naturaleza y no está. Y el mal moral, acá viene la ética, es justamente la privación del orden hacia Dios. El mal moral para San Agustín es estar caminando, el bien moral, perdón, es estar caminando hacia Dios y repentinamente darnos vuelta. Por lo tanto, ese no llegar a Dios es un desorden de la criatura racional hacia Dios. Y ese desorden no es un ser, sino que es una falta de ser. Claro, la siguiente pregunta es. ¿Por qué Dios permite el mal? Cosa que los cristianos, y San Agustín no es la excepción, ya lo tenían respondido. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí es pura teología. ¿Por qué Dios permite el mal? Es, la, es lo mismo que preguntar, ¿por qué Dios permite que Él mismo sea crucificado y asesinado en la cruz? Y eso es toda la historia de la salvación. ¿Ok? Así que, por un lado, el mal no es un ser creado por Dios, no es un demonito creado por Dios. Dije demonito, no dije... Pero es una falta de algo, ¿está? Y esa falta es permitida por Dios por el plan de salvación, ¿está? Bien. Por lo tanto, acá ya tienen una característica fundamental de la ética de San Agustín, que es una ética más espiritualista. ¿no? Es una ética que no circula tanto por los caminos de Aristóteles o de los estoicos. Es una ética que retoma de alguna manera, retoma la idea platónica acerca de que el bien consiste en que el alma vuelva al mundo de las ideas. Pero ahora el bien consiste, el bien moral consiste en que el alma libremente vuelva a Dios. ¿Qué quiere decir libremente vuelva a Dios? Que si Dios está allá, perdón Dios por compararte con la pared, si Dios está allá, yo estoy caminando hacia Dios, pero sin un fusil en mi espalda. Estoy caminando libremente. Me puedo dar vuelta libremente. O sea, el libre albedrío es un arma de doble filo. Ahora... En San Agustín se lo llama el autor de la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir algo especial que Dios nos da para cumplir con la ley moral. No. Racionalmente la respuesta sería, el ser finito no puede por sus propias fuerzas llegar a lo infinito. ¿Ven? Entre finitud e infinitud hay desproporción. Para que el ser finito pueda llegar a lo finito, Necesita una ayuda indispensable de lo infinito, y a eso lo llamamos la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy caminando hacia Dios, mi libertad está en correspondencia con la gracia de Dios, que, me, que es una ayuda indispensable para llegar a lo infinito, que como ustedes pueden ver, la analogía se corta apenas me golpeé con la pared. Bien, ¿ok? Por lo tanto, gracia y libertad van juntas. Gracia y libertad van juntas. Ahora, si yo estoy caminando y me doy vuelta, ahí también hay libre albedrío, pero ya no hay gracia de Dios. Por lo tanto, lo único reservado al ser humano, esto es totalmente San Agustín, es el no. Si yo le digo que sí a Dios, hay libre albedrío, pero estoy movido por la gracia de Dios. Pero si le digo que no, ahí está solamente lo humano. Y de vuelta, ¿por qué de repente tenemos un mal día y le decimos que no a Dios? Y ahí viene el misterio de la relación entre la gracia y la libertad. Es pura teología, es pura teología. Pero sin embargo, acá hay una consecuencia filosófica. La consecuencia filosófica es la decidida afirmación del libre albedrío que no se pierde, en la gracia y en la providencia. Ustedes saben que Karl Popper, que no es precisamente un apologista cristiano, sino que es un, es, es, es un filósofo de la ciencia del siglo XX, tiene uno de sus tantos libros, publicado en 1960, tiene tres, tres tomos, tres libros, perdón, no, tres tomos, tres libros. El segundo es un análisis acerca del libro albedrío y el indeterminismo y cuando él comienza el libro, tiene una nota al pie de página, donde Karl Popper, que era un pensador agnóstico, dice: es de elogiar el esfuerzo de San Agustín para salvar el libre albedrío dentro de una fe cristiana que afirma la providencia, la omnipotencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay un resultado perenne para toda la historia del pensamiento humano. No se abandona nunca la noción de libre albedrío. ¿No? Expresión literal de San Agustín: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, nos salva con Él. ¿Okay? O sea, es... Buah. Listo, dejémoslo ahí. La ética consiste, por ende, en ese retorno ¿eh? que está en este contexto de, tan, tan, tan espiritual. ¿no? Eh, bien. Vamos entonces a su pensamiento político, que es bastante complicado, ha tenido interpretaciones diferentes. ¿okay? No vamos a empezar ahora si San Agustín es liberal o no, no, no vamos a empezar con eso. Este, algunos, sin embargo, están con ese tema. San Agustín escribió un libro impresionante, que es un clásico de todos los clásicos, que se llama La ciudad de Dios. Contexto histórico. Cuando San Agustín escribe este libro, el Imperio Romano estaba en plena decadencia, estaba cerca de su, de su caída, ¿se acuerdan? La caída del Imperio Romano de Occidente. Es un acontecimiento histórico relativamente contemporáneo con la vida de San Agustín y con, con este libro de San Agustín. El Imperio Romano para San Agustín es la ciudad del hombre, y por lo tanto, la ciudad del mal, la ciudad del pecado. O sea, el imperio romano representa para San Agustín la ciudad del hombre, que a su vez es la ciudad del mal, pero atención con esto, es casi, porque la verdad acá hay interpretaciones diversas, la ciudad del hombre, o sea, el imperio romano es casi siempre la ciudad del hombre. O sea, prácticamente... San Agustín identifica la política humana con el imperio romano. No queda mucho la posibilidad de un imperio bonito. <risa> ¿Okay? No es que él había visto Star Wars precisamente, ¿no? pero el imperio es siempre el mal. Y la contraposición, ¿no? La contraposición a los imperios injustos, tiránicos, crueles, arbitrarios del ser humano que siguen existiendo, la contraposición es la ciudad de Dios, que es una expresión difícil de interpretar. La ciudad de Dios, me atrevería a decir, podría llegar a ser esa multitud de seres humanos redimidos por la gracia de Dios, buscando la justicia, que por lo tanto con su sola existencia se contraponen a los imperios. Pero la dificultad es que esa ciudad del, del hombre ya prácticamente se identifica con los cristianos, con la iglesia, peregrinando hacia el absoluto. ¿no? Entonces, eh, una de las dificultades del pensamiento político de San Agustín, o ventajas, hay que ver cómo la quieren ver, es que no queda mucho espacio para una ciudad del hombre buena. Y ustedes van a decir, sí, puede ser, ¿no? O sea, o están los imperios o están los cristianos redimidos por la gracia peregrinándose, oponiéndose a los imperios. Con, no con un plan revolucionario, con su sola existencia. Como sucedió, porque recuerden, chicos, recuerden, bueno, chicos acá no dicen, ¿no? ¿Cómo dicen? Bueno, recuerden que San Agustín está escribiendo eh, en un momento donde la historia del cristianismo había sido la historia de la persecución. El imperio romano perseguía a los cristianos por su sola existencia por su sola existencia. No es entonces extraño que San Agustín diga, la sola existencia del cristiano es una contraposición al imperio. Si quieren ver algo liberal acá, no sé, la verdad no sé. Si quieren hacerse una película según la cual la ciudad de Dios es el imperio romano, Perdón, la ciudad, perdón, San Agustín, si la ciudad del hombre es el imperio romano y la ciudad de Dios son los rebeldes de, de, de, de la guerra de las galaxias, la verdad no lo sé. Este, eh, pero, esa, perdón, esa podría ser una interpretación liberal de San Agustín, pero no es la que prevaleció. No es la que prevaleció porque sin ninguna culpa de San Agustín, algunos cristianos posteriores dijeron, bueno... Ahora sí vamos a instaurar la ciudad de Dios, pero la ciudad de Dios ya era, eh, eh, ya era la civilización del imperio carolingio, ya era el sacro imperio. ¿Se acuerdan de historia? ¿no? Sacro imperio. A partir de los siglos X, XI, ya no había imperio romano, pero había un sacro imperio. Claro, el sacro imperio era un imperio donde el rey estaba legitimado por el pontífice, Parecía ser la ciudad del hombre, pero San Agustín no había pensado en eso. Pero muchos pensadores lo dijeron, cuidado, la idea del sacro imperio es agustinismo político. ¿Por qué? Porque es el resultado de que entre el pecado por un lado del imperio y la gracia del cristiano no hay nada en el medio. O sea, o imperio romano o sacro imperio. Y el peligro que eso tiene es que los sacros imperios, bueno, si son muy sagrados, podrían, podrían ser muy buenos, pero en la historia de la humanidad han sido un poco violentos. Bueno, no quiero meterme en dificultades, ¿eh? pero no sé si me explico con lo que estoy diciendo. Podría haber una interpretación más liberal del pensamiento de San Agustín. De hecho, San Agustín dijo, cosa citada por Benedicto XVI en su discurso del 2011 en Alemania, Dijo, quitad la justicia y no tenés más que una banda de ladrones. Lo dijo, quitad la justicia y de los gobiernos no queda más que una banda de ladrones. Que es una frase muy reiterada por los liberales hoy, y sobre todo por los anarcocapitalistas. ¿no? ¿Okay? O sea, podría haber una interpretación liberal de San Agustín, pero independientemente de su voluntad, una consecuencia no intentada es que al imperio romano, pensadores posteriores con toda naturalidad histórica le contraponen el Sacro Imperio y el Sacro Imperio habría que ver hasta qué punto o fue una evolución hacia formas más liberales de gobierno, cosa con la cual Hayek no estaría tan en desacuerdo, porque el Sacro Imperio no fue una monarquía absoluta, o no. Ahí piensen, estudien, vean, decidan, ¿no? Okay? Pero este, este, estas son las dificultades de la filosofía política de San Agustín. Eh, la libertad que más amaba San Agustín no era solamente el libre albedrío. El libre albedrío es una libertad menor en relación a la mayor. La libertad mayor es estar libre de pecado. Okay? Es, esa es la libertad mayor que constituye en todos los miles de cristianos que estaban libres de pecado... Constituida, esto constituía en su época esa ciudad de Dios contrapuesta al imperio, peregrinante hacia Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Por lo tanto, fíjense, acá tenemos una filosofía de la historia con la, cual algunos, con la cual algunos liberales podrían coincidir, otros no, no sé. ¿Qué es la historia humana? Es la lucha permanente entre las dos ciudades. La lucha permanente, o sea, es una lucha que no acaba nunca, excepto en la resurrección final. ¿Está? ¿está, Entonces, la historia de la humanidad es esta lucha permanente entre las dos ciudades. Y algunos van a decir, y parece que es así, ¿no? ¿Okay? Por lo menos, una consecuencia muy importante de esto es que nos libra de la utopía. La historia es una es una tensión permanente. ¿Eh? Este, la ciudad del, de Dios se va a contraponer a los imperios, pero la ciudad de Dios no va a, con, no va a constituir el, reino en la, el, el cielo en la tierra. No va a haber cielo en la tierra. Que miren que gran parte del eje central del pensami, de, los, de los pensamientos de, las, de los totalitarismos son utopías seculares... Religiones seculares donde la ciudad del hombre se constituye en el cielo en la tierra. Y desde luego, desde luego de cielo no tienen nada, pero casi todos los revolucionarios, cuando llaman a la revolución, ¿no? están prometiendo la utopía. De este pensamiento San Agustín nos salva, nos previene de eso.